Bueno, nosotros eh, en el Departamento de Comunicación de la Universidad eh, consideramos las redes sociales como, como una oportunidad, ¿no? de, una oportunidad más de, y un canal más de darnos a conocer, ¿no? de contar pues, eh, qué actividades se realizan en la universidad, ¿no? qué, qué, pues, qué seminarios, talleres, bueno, de, de contar un poco lo que somos y lo que hacemos en la universidad, ¿no? lo que nos da reputación. Pero ya os digo, es un canal más. Igual que tenemos las pantallas que habréis visto en pues, por los pasillos, eh, la newsletter de comunicación, eh, ¿qué más la noticia del día. Bueno, es un canal más, ¿no? Eh, y siempre contando lo que somos y lo que hacemos, con total transparencia y, y bueno, pues, es una forma también de acompañar eh, pues, a los jóvenes, a los alumnos, a los antiguos alumnos, a, Alpas, bueno, a todos, ¿no? Eh, no sé, por poner un ejemplo, eh, nosotros llevamos eh, la cuenta de Twitter de UFV Comunicación, ¿no? las institucionales se llevan desde el departamento de promoción y, y nosotros llevamos la cuenta de comunicación, UFV Comunicación, en Twitter, que os animo a seguir, ya estamos una puña publicitaria, sí, sí, también. Sí, sí, sí, sí. <risa> y bueno, ahí, ¿qué es lo que contamos? Eh, contamos eh, notas de prensa que enviamos a medios de comunicación, eh, artículos que hayan escrito nuestros profesores, eh, bueno, un poco de todo no lo que hacemos. Eh, influencers, no influencers, bueno, al final un, nos sigue bastante gente de diferentes... Eh, de diferentes categorías, por decirlo de alguna manera. Hay empresas, hay periodistas, hay profesores. Bueno, yo creo que hay que estar en las redes sociales, porque, porque sí, porque hay que estar, porque están ahí. Y es una forma también de acompañar, ¿no? uh -huh. Uh -huh. sabiendo que hay diferentes redes sociales, sabiendo que el mensaje tiene que ser diferente para cada una de las redes,